Pasa el programa, en sus manos está el poder, en esta ocasión con el pastor Jorge Andino y Joana Correa. Gloria al Señor, Dios bendiga, Dios bendiga a la audiencia en esta hora, gloria al Señor, damos gracias al Todopoderoso Dios por permitirnos estar al aire, amén en esta programación, amén, gloria al Señor, hacia los confinados, exconfinados y familiares y amigos. Y damos gracias a Dios por esta hermosa bendición que, amén, sabemos que Dios eh, tiene algo poderoso para nuestras vidas en esta mañana. Gloria al Señor, y yo sé que va a ser cosas hermosas, cosas grandes. Así que, amén, la audiencia que está conectada, amén, manténgase ahí en sintonía, en faro de santidad. Porque hay una palabra, amén, hermosa para cada oyente que en esta hora, amén, se conecta, que está ahí, amén, en la emisora sintonizándonos y yo sé que el Espíritu Santo va, amén, a hacer conforme a la necesidad. Así que en esta hora poderosa queremos elevar una oración para así poder comenzar con esta programación y, amén, saludar a toda esa audiencia y los hermanos en la fe. Padre eterno, Dios de poder, de infinita misericordia, en esta hora te damos gracias. Te damos gloria, te damos honra por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en este día, Padre. Te pido por esta audiencia poderosa, los muchachos que están detrás de los barrotes, los familiares, los amigos, Señor, que sintonizan martes tras martes esta programación. Que tu mano poderosa les alcance donde quiera que ellos estén, Señor amado, y tú edifique, tú salve, tú liberte, tú sane, tú rompas cadena para gloria y honra. De tu nombre, glorifícate una vez más, porque tú solamente lo sabes hacer en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, amén, amén. Dios bendiga a esa audiencia linda. Dios bendiga al pastor Carlos Damián. Dios bendiga, amén, a nuestro hermano evangelista Julián Rosa Vireya, amén, la cual preside en este ministerio, amén. En su mano está el poder. Y hoy es el día que hizo el Señor, agradecemos al Dios altísimo y agradecemos también a este ministerio en sus manos está el poder junto al evangelista Julián Rosa Vireya por permitirnos y tener a bien amado el poder compartir, amén, este altar radial para poder testificar de las cosas grandes que Dios sabe hacer. Amén, gloria del Señor. Y yo sé que, amén, Dios será glorificado una vez más. Así que saludamos a toda esa audiencia hermosa que, amén, eh, se está sintonizando y está ahí, amén, sintonía. Y también bendecimos a todos aquellos que están por vía de las redes sociales. Amén, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes siempre A todos aquellos muchachos que se encuentran dentro de las instituciones penales Un abrazo allá en la 1072 en Bayamón Amén, del Señor Todo ese complejo de eh, Amén, gracias Señor de Bayamón Allá en Ponce, Guayama, en Salzale, Donde quiera que pueda estar entrando estas onda etéreas Un abrazo fuerte a todos esos confinados y confinadas Que están, amén, en las instituciones penales A su nombre sea la gloria hoy Amén, gloria del Señor, hay un programa, amén, gloria del Señor, especial, aleluya, y digo especial porque, amén, queremos testificarle, amén, gloria del Señor, a la familia de los confinados, y queremos eh, testificarle a esos confinados, amén, que mientras hay vida y esperanza, y sabemos que, amén, a través de la palabra del Señor, amén, recobramos fuerza, ánimo, amén, gloria del Señor, y vemos las maravillas del Señor, así que, amén, el Señor le place que nosotros podamos estar en este lugar, para decirte a ti amigo, amén, que estás, amén, en la institución penal que tal vez no estás escuchando, para decirte a ti confinado que estás perseverando en la fe y familia, amén, esposa, madre, abuela, tía, tío, amén, de que todavía hay esperanza y mientras haya vida Dios puede, amén, glorificarse y hacer algo especial. Así que, amén, vamos a estar dando comienzo, amén, al mensaje del Señor, pero... No antes, Gloria al Señor, queremos, amén, presentar, amén, a mi amada esposa, Gloria al Señor, que está con nosotros, que está, estará compartiendo este altar radial para poder testificar de Cristo y decirle, amén, a, a las vidas que nos sintonizan, amén, que todavía Dios tiene poder. Así que, amén, nuestra hermana Johanna saluda y entramos rapidito, amén, en el mensaje de la palabra. A su nombre, Gloria. Dios le bendiga en esta hermosa mañana la cual el Señor ha hecho, la cual adoraremos y nos regocijaremos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Eh, por ahí, amén, nos está sintonizando a través de Facebook Live, Carlos Falero. Amén. Eh, comparte, amén, este video. Amén, Gloria al Señor. Y permítale, amén, Gloria al Espíritu Dios. Santo que le pueda ministrar, amén, en el día de hoy. Gloria a Jesús. Este es el día que hizo el Señor amado y nos vamos a alegrar. Gloria. Nos estamos, amén, alegrando y nos estamos contentando en Él. Amén, porque lo que Dios, amén, sabe hacer Amén, son cosas buenas Gloria al Señor el, el salmista David en una ocasión dijo Cantaré a Jehová porque él me ha hecho bien Amén, y su palabra es medicina a nuestro hueso Gloria al Señor, lumbrera, amén, a nuestro camino Así que en esta hora queremos leer la, la palabra del Señor Queremos, amén, ir al mensaje, amén, eh, bíblico Para poder, amén, gracias a él, transmitir Lo que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones Amén, para poder testificar y predicar Así que busque la Biblia en el libro de Eclesiastes capítulo 3 Libro de Eclesiastes capítulo, Amén, número 3, el versículo 15 Y mire lo que dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya Y Dios restaura lo que pasó Aquello que es, ya es, y lo que ha de ser, fue ya y Dios restaura lo que pasó bendito sea el nombre de Jesús y queremos como dije al comienzo amén de esta programación aleluya queremos testificar y queremos administrar amén a, a esos confinados que están detrás de los barrotes detrás de amén de las rejas y amén no simplemente a ellos sino que también a la familia de los confinados las esposas las madres amén y todo aquel amén eh, ser querido que tiene un familiar detrás de la reja Gloria al Señor Y queremos testificar Y yo creo que, amén, veo esto a bien Porque eh, conocemos de este ministerio Que lleva esta función Donde le predica, amén a, a, amén, a la familia Le predica el confinado y al amigo Gloria al Señor Para que eh, puedan tener confianza en el Señor De que Dios, amén, eh, no se olvidará, amén, del preso Cuando está ahí en la mazmorra Su nombre sea la gloria y, y, y, y qué bueno que, amén, este, este ministerio, amén, ha sacado, amén, estos martes para poder traer aquí, amén, hermanos que han salido, amén, de la institución penal eh, con sus compañeras para poderle testificar, gloria al Señor, a la familia de los confinados y a los confinados. Y qué bueno es recordarse, amén, gloria al Señor, del familiar de los confinados porque la travesía no la está, amén, pasando el preso, el confinado, la travesía. Juntamente con el preso, la amén, la atraviesa y la pasa el familiar, la esposa y la madre, los hijos. Y, y, y yo creo que, amén, hay que también hablarle a ese familiar que, amén, de alguna manera u otra está haciendo una sentencia con ese confinado. Gloria al Señor y de eso queremos hablar, queremos hablar de que Dios, amén, restaura todas las cosas, queremos hablar, amén, que Dios, la promesa, amén, que Él cumple, o que Él habla, la cumpla, su nombre gloria, eh, la Biblia dice que, amén, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, así que, si Dios, amén, te prometió algo, eh, madre, esposa, si Dios te prometió algo, eh, confinado, créeme, créeme, que el Dios que habló, Amén, ejecutará. El Dios que habló, amén, al Señor, hará vigente, hará real lo que te habló a su nombre, gloria. Por eso es que no puedes perder la esperanza. Por eso es que no puede perder, amén, gloria al Señor, eh, el objetivo, el objetivo de seguir, amén, buscando a Dios, el objetivo de, amén, de seguir creyéndole a Dios, eh, eh, gloria al Señor, el objetivo de seguir, amén, indagando en lo que, en lo que verdaderamente tiene prioridad, que son las cosas del Señor. Eh, nosotros, amén, podemos testificar porque un día estuvimos en la institución penal, un día estuvimos en la cárcel, un día, amén, supimos, amén, eh, hacer una sentencia, gloria al Señor, y, y, y poder ver la mano de Dios de Dios, no simplemente estar en la cárcel, sino poder ver la mano de Dios, porque allí amén, detrás de los barrotes, allí en aquella institución penal, allí se metió el Espíritu Santo, allí llega el Espíritu Santo, amén, y nos ha hecho libre amén, nos hizo libre nos rompió amén, nuestras prisiones amén, rompió nuestras cadenas, gloria a Jesús, y hoy podemos testificar de que de allí, de la institución penal de la cárcel, Dios nos, amén, nos libertó y nos ha sacado, amén, a esta comunidad, a esta libre comunidad, para poder testificar, de que aún hay Amén, en lo profundo del calabozo, allí se mete Dios, a su nombre gloria. Y por eso, amén, arrancamos con este programa de que aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Eh, tú vienes a Cristo, mire, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas. Yo creo que aquí hay un comienzo. Y el comienzo es que usted pueda humillarse, que usted pueda reconocer a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Aquellos que no le sirven a Dios detrás de las rejas. Y aún aquellos familiares que están a, esperando un confinado que no le sirven a Dios. Aquí lo importante es reconocer que hay un Dios. Amén. Convertirse a Dios. Y yo creo, amén, lo que dice la Biblia, que nueva criatura es. Amén, Dios hace una transformación extraordinaria donde aquello que, amén, pasó, amén, ya se queda en el olvido. Aquello que Dios, amén, permitió en tu vida o que usted, amén, tomó una mala decisión y ocurrió, amén, una eventualidad, quedó en el pasado. A su nombre, gloria. Y Dios va a comenzar desde el día uno que usted se convierte a Dios, desde el día 1 que usted decide servirle a Dios, hacer una transformación. cosa nuevas, de que hay que pagar unas consecuencias, sí hay que pagar unas consecuencias, pero créeme que va a ocurrir lo que dice la Biblia, nueva criatura y unas cosas nuevas van a comenzar a su nombre gloria por eso es que tenemos que creerle a Dios, así que queremos testificar, queremos testificar, queremos dejar amén a nuestra esposa, para que pueda amén testificarle, hablarle a las esposas de los confinados a las madres de los confinados aún a los confinados amén de que Dios es capaz de abrir las puertas de la cárcel para bendecirte y usted pueda amén incorporarse a esta libre comunidad junto a su ser querido junto a su esposa y a sus hijos a su nombre gloria dios le bendiga una vez más quiero comenzar testificándole gloria al señor aleluya las cosas hermosas que hace el señor cuando nos humillamos ante su mano poderosa bendito sea tu nombre jesús eh, comienzo de, testificando y diciéndole que a la edad de 19 20 años eh, comencé con, con mi esposo eh, eh, de juventud, comenzamos y nos casamos a los 20 años ya tuvimos nuestra primera hija, bendito sea tu nombre Jesús y al cabo de tres meses mi esposo por primera vez se fue confinado, bendito sea tu nombre Jesús un tiempo en el cual estaba yo desesperada, angustiada, bendito sea tu nombre Jesús donde está herida porque ciertamente cuando nos casamos gloria al señor aleluya siempre estamos en la expectativa de que va a ser como bien registra la escritura hasta que la muerte nos separe bendito sea tu nombre jesús a esa edad de 20 años donde éramos eh, donde éramos eh, incapaz, gloria al Señor, aleluya De reconocer totalmente lo que era un matrimonio Mi alma adora al Señor, aleluya Allí fue, fui herida, bendito sea tu nombre Jesús Fui herida por, pues, por la mala decisión que había tomado mi esposo De irse confinado eh, Para hacerle el cuento corto La historia corta, una vez más Por segunda vez se va confinado Y nuevamente caigo yo embarazada Y me deja de dos niñas Bendito sea tu nombre Jesús Entonces estaba yo desesperada angustiada, mi alma adora a Dios, la cual en un momento dado dije, Señor, yo quisiera odiar a este hombre, bendito sea tu nombre eso. y me fui por el cabo de un año y medio a los Estados Unidos queriendo olvidar, gloria al Señor, aleluya, a mi esposo, pero como cuando Dios tiene un propósito, mi alma adora al Señor, aleluya, pues Dios comenzó a trabajar, gloria a Dios, mi esposo comenzó a hacer llamadas, line bendito sea tu nombre a mi hija mayor, Gloria al Señor y entonces ahí comencé a despertar nuevamente ese amor, Gloria al Señor que yo sentía pero yo creía que estaba muerto bendito sea tu nombre Jesús y luego, bendito sea tu nombre llegué aquí a Puerto Rico en un diciembre, Gloria al Señor para ver lo que estaba en, en las bendito sea tu nombre Jesús en el hogar, Gloria al Señor en Río Grande y fui allí a verlo mi alma adora al Señor, aleluya, y ciertamente el amor que en un momento creí que se había pagado estaba ahí al diente, gloria al Señor, pero había algo que me faltaba en mi vida porque a pesar de que ese amor estaba ahí, yo estaba desesperada, estaba angustiada, estaba vacía, porque ciertamente no había conocido al Cristo de la gloria. Y ahí comencé yo, gloria al Señor, aleluya, ese o Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo y me llevó a una iglesia bautista, gloria al Señor, aleluya, donde comenzó a trabajar conmigo mi alma, adora a Dios. Y yo comencé, cada vez que llegaba los domingos a esa iglesia bautista, comenzaba a llorar mi alma, adora al Señor, aleluya. Y entonces yo misma le dije a Dios, Señor, yo necesito algo más fuerte, gloria al Señor, un rudimento más fuerte, un lugar donde yo sienta, gloria al Señor, la metamorfosis, gloria al Señor que tú sabes hacer en la vida del hombre y de la mujer cuando se cansan de los manos caminos, mi alma adora a Dios. Y entonces allí el Señor comenzó a trabajar, utilizó a nuestro hermano Luis Parrilla, Gloria a Dios, trabajando con mi esposo y a su vez su mamá comenzó a trabajar conmigo. Allá me llevaron a la iglesia madre, la iglesia misionera de oración, donde nos pastoreó la pastora Isabel Velázquez, muy agradecida por lo que el Señor hizo con nosotros en aquel lugar, mi alma adora al Señor, y allí el Señor comenzó, gloria a dios aleluya a enseñarme comenzó a educarme gloria al señor aleluya y allí el señor sanó mis heridas, gloria al señor porque lo que sabe hacer dios amén es eso mismo restaurar la vida del hombre amén que por desobediencia por estar de espaldas a dios Amén, eh, eh, crea Amén unas heridas y crea unas amarguras En el corazón, pero Dios eh, Sabe sanar heridas, por eso en esta Hora nosotros queremos ir a, a esa Audiencia, a la audiencia De los confinados, a la audiencia de la familia De los confinados y de los amigos Para que podamos entender de que Amén Dios, Amén cambia la vida De los hombres, que Dios transforma A los hombres, mire nosotros estuvimos Dentro de las instituciones penales Por un sinnúmero de tiempo, a su nombre Gloria, pero allí en momento, aquella travesía, amén, que eh, estuvimos pasando y la tra y la travesía que estuvimos pasando eh, eh, no fue porque llegamos allí inocentemente, fue porque Amén. Eh, eh, teníamos que pagar por Amén aquello que habíamos hecho. Y, y teníamos que cumplir por aquella falta que habíamos cometido. Eh, pero eh, eh, vi, vimos a Dios allí, allí conocimos a Dios. Y, y lo lindo de esto es que Amén. Dios comenzó a trabajar con, con No simplemente con el confinado conmigo, sino que comenzó a trabajar con mi esposa, con mis hijos, acá en la libre comunidad. Amén, porque es que cuando nosotros los seres humanos le entregamos el corazón al Señor, cuando nosotros, amén, nos rendimos, por eso es que la Biblia dice que separado de Él nada podemos hacer, nosotros tenemos que contar con Dios, y cuando el hombre se rinde a la presencia de Dios entonces que Dios tiene a bien tratar con el corazón, tratar con la vida, tratar, amén, con aquel maltrato, tratar con aquella situación que en algún momento dado nos hizo daño, y allí nosotros conocimos a Dios en la institución penal y, y, y conocimos a Dios y, y de inmediato Dios nos abrió, no abrió la puerta de la prisión eh, Porque aquellas cosas que nosotros cometemos Aquellas cosas que nosotros hacemos Amén, que las hacemos, amén Por tomar decisiones incorrectas Amén, tienen, amén, unas consecuencias No es que hoy tú te convertiste No fue que ayer te convertiste El año pasado te convertiste Y ya hay que olvidar, amén, aquello que tú cometiste No, tú tienes que, amén Pagar las consecuencias de aquello que tú cometiste Pero, amén, ya en la mente de Dios Ya en el corazón de Dios Aquello que tú cometiste, ya pasó, ahora Dios va a comenzar amén, gloria al Señor, una nueva transformación en ti, ahora Dios va a comenzar un, un nuevo evento en tu vida, y, y, y yo vi a Dios, amén, en aquel proceso ¿por qué? porque, amén, allí amén, Dios llegó a mi corazón en la institución penal, comencé a buscar a Dios recuerdo que, amén, me reconcilié amén, en las Malvinas y allí comenzamos a buscar a Dios en aquella institución penal y Dios un día me prometió, mire eh, me encanta esta, esta programación porque eh, a, antes de proseguir yo quiero hacerle un, un entre paréntesis aquí, eh, porque yo quiero hablarle al confinado y también quiero hablarle al familiar de confinado mire, eh, yo creo que el confinado debe entender que el familiar que está, amén, respaldándolo amén, en su proceso amén, gloria del Señor, tiene una larga estima, gloria al Señor usted tiene que honrarle ese confinado no es nada fácil el proceso que usted está pasando como confinado, pero no es nada fácil el proceso eso que está viviendo su familiar. Y yo digo esto porque yo tuve en calidad de confinado, pero también estu he estado en calidad, amén, gracias Señor, de familiar, he estado en calidad de visitar a hermanos en la fe dentro de las instituciones. Y a veces nosotros los eh, confinados, amén, los que estamos allá al otro lado, amén, de, del barrote, no conocemos las atravesías las situaciones que el familiar tiene que pasar para poder llegarte a ver, para aún poderte llevarte las cositas que tal vez tú pides y necesitas, su nombre oh, yeah, gloria yeah. y yo, amén, hice este entre paréntesis porque yo quiero felicitar a la familia a la familia de los confinados yo quiero yo, yo quiero felicitar a, la, a las esposas de los confinados porque yo sé que nada de lo que tú estás viviendo, amén, no es fácil, pero qué bueno que tu consuelo es Cristo y tu consuelo puede ser Cristo, oh, aquella yeah. que no le sirve a Dios, y, y yo Recuerdo que en calidad de amén, de amigo consejero, amén, yo fui a la institución penal. Yo he ido a la, a la institución penal en calidad de colaborador, pero también ha ido en calidad de familiar. Y, y lo que pasa a los familiares allí, amén, en esa espera de visita, de entrar a la institución penal, no es nada de fácil, amado, amén, donde yo he visto en lo, las experiencias de nosotros, como, amén, la oficialidad, que con mucho respeto, hay muchos, porque es como en todo, amén, hay gente amable, y hay gente que no son amables, hay gente buena, y hay gente que no son buena, hay gente que hacen lo malo, hay gente que no hacen lo malo, hay, hay de todo, pero allí, en mi experiencia, yo vi, amén, como eh, familiares, amén, gloria al Señor, eh, siendo humillada eh, Faltándole respeto eh, Pasando el pro, ese proceso para poder entrar eh, Denegándole, amén Tal vez cosas, amén Para poderse entregar a su familiar eh, Amén, esto es un proceso Muy difícil, un proceso De que, amén, el familiar se tiene que negar A muchas cosas para, y someterse A cosas que no se tienen que someter lo que no desean someterse, como El registro, como, amén Tantas, amén, las humillaciones, tanta falta de respeto Para poder, con el deseo de poder el ver ese confinado que está detrás de los barrotes, su nombre gloria, y usted confinado debe de valorar eso, gloria a Jesús usted confinado debe de entender de que, mire yo, yo recuerdo amado, ahí es que Dios me confronta porque yo vuelvo, te repito yo estuve allá, y yo recuerdo que en muchas ocasiones cuando llegaba el tiempo de visita amén, yo llamaba por los teléfonos gloria al Señor, confi eh, siendo cristiano y no cristiano, y llamaba eh, eh, tráeme eh, el jamón tráeme esto, tráeme lo otro y, y, y exigiendo y pidiendo y yo recuerdo que en muchas ocasiones cuando no tenía a Dios, cuando llegaba a la visita con el paquete que no me traían, amén, lo que yo pedía, me molestaba, me incomodaba, gloria al Señor, y, y sin saber, amén, gloria al Señor, en lo que tiene que pasar el, el familiar para poder llevar ese amén ese paquete, para poder llevar, irte a ver, y ahora entiendo, amén, cuánto sufre amén la familia, cuánto sufre la esposa, cuánto sufre los hijos, amén, gloria al Señor, que papá está allá entre los barrotes, amén, que yo quisiera que papá esté aquí, o la ciudad hombre, pero qué bueno, hoy llegó la noticia, y la noticia es que cuando tú le entregas a Cristo el corazón, amén, Dios comienza a trabajar, como empezamos este programa, Dios comienza a trabajar, y comienza, amén, a transformar tu corazón, tu mente, amén, tus actitudes, tu comportamiento, y, pie, y pega a Dios a abrir puertas, amén, y pega a Dios, amén, a profetizar palabra en tu vida, amén, de que no morirás en la mazmorra, amén, que un día será libre, que, que acontecerá como le aconteció, amén, a José, amén, amén, que José fue vendido por sus hermanos y paró en la cárcel, y tú paraste tal vez en la cárcel por, por ser inocente, tal vez tú pasaste, para, paraste en la cárcel por tal vez cometer un pecado, amén, pero allí, en aquella, en aquella cárcel, y le llegó Dios a José, y ahí en esa cárcel, amén, Dios te llegó, Dios te ha, te, querido, te ha querido llegar, amén, para que tú entiendas que Dios hace al hombre libre, si el Espíritu liberta al hombre, seremos verdaderamente libres, cuando yo conocí a Cristo en el corazón, amén, en la institución penal, amén, y llegué a mi corazón, amén, aún estando en los bar... ahí detrás de los barrotes, ahí estando dentro de las instituciones penales yo me sentía, amén, en paz conmigo mismo, yo me sentía en paz con Dios, yo me sentía tranquilo, ya no tenía la desesperación de salir a la libre comunidad, le decía a Dios, antes de que tú abres las puertas, yo quiero que tú complete la obra que tú comenzaste aquí amén, porque si tú prometes abrir la puerta de la, de la cárcel, yo creo de que esa puerta okay. se va a abrir, y así aconteció, amado, así aconteció, porque Dios lo que hace es restaurar los corazones. Gloria a Jesús, dice la escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y socorro viene Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ciertamente a ti, mujer, a ti, madre, gloria al Señor, yo te solto en esta hermosa mañana, que te comprometas con el Señor, bendito sea tu nombre Jesús, que le permites al Señor ordenar tus pasos, como lo hizo conmigo, porque el Señor no hace asesión de personas. Ciertamente cuando nos cansamos de andar en delitos y en pecado, cuando nos cansamos de pelear con nuestras propias fuerzas, ahí es que depositamos toda nuestra confianza gloria al Señor, aleluya, el Señor nos hace fuerte en medio de nuestra debilidad el Señor está buscando una mujer valiente como Débora el Señor está buscando, gloria al Señor aleluya, una mujer que le crea en medio de la angustia y en medio de la necesidad ¿por qué te digo esto? porque estaba herida, estaba desesperada y desconfiaba totalmente gloria al Señor, aleluya, de lo que iba a pasar en nuestras vidas mi alma adora al Señor, aleluya pero qué bueno cuando llega Jesús a nuestras vidas Qué bueno cuando el Espíritu Santo ordena nuestros pasos, Qué bueno cuando el Espíritu Santo sana nuestras heridas hoy por hoy yo puedo decirle y testificarle que hoy confío plenamente en mi esposo, algo que de, de, de, definitivamente no existía en mí hoy puedo decirle, venecer hasta aquí nos ayuda ayudado Jehová, es decirle que el Señor ha sanado muchas grietas muchas heridas que ambos teníamos, mi alma adora al Señor aleluya, porque cuando andamos desenfrenadamente, gloria al Señor, aleluya, sin los estatutos de nuestro Redentor, gloria al Señor, aleluya, sin ese Espíritu Santo, gloria al Señor, que nos redarguye a toda verdad y a toda justicia, andamos errante, mi alma, adora al Señor, aleluya, haciendo fuerza, creyendo, gloria al Señor, aleluya, que nuestras propias decisiones, gloria al Señor, no van a cargar Consecuencias, mi alma adora a Dios, aleluya Gloria al Señor, gloria a Jesús Y a ti mujer te digo, y a ti madre te digo No te canses de orar No te canses de pelear, gloria al Señor Comprométete con Dios, gloria al Señor, aleluya Porque cuando hay un compromiso de nosotros como mujer, Mi alma adora al Señor, aleluya A los pies del Maestro, el Señor comienza a ordenar Nuestro camino, nuestra vida y la de los nuestros Gloria al Señor Gloria a Jesús, mire la Biblia dice Dios hablando a través del profeta He aquí, yo hago cosas nuevas Pronto saldrá la luz Otra vez abriré camino en el desierto Y río en la soledad eh, Dios, amén, ha prometido algo para ti Ha prometido algo para ti confinado Dios ha prometido algo para ti Esposa de confinado, madre de confinado Abuela de confinado No Saldrá la luz He aquí, yo hago cosas nuevas Amén, aquello que pasó en aquel pasado Amén, en el pasado se quedó por eso, amén, en la Biblia dice, que si a usted vuelvo y repito, amén, pero señor. aquello que es, ya es, ya pasó, ya sucedió, lo que ha de ser fue ya, Dios restaura lo que pasó. Gloria, Oye, y, y yo no iba a testificar esto, pero yo quiero, amén, testificar una experiencia que yo tuve para que eh, usted, madre, esposa, eh, confinado, pueda ver que lo que Dios hace en los hombres... Amén, es poderoso. Y Dios no hace asesión de personas. Si Dios lo ha hecho con nuestros antepasados, si Dios lo ha hecho con confinados que, amén, usted conoce, que yo conozco, si Dios lo ha hecho, amén, con familia y esposas de confinados, lo puede hacer contigo que estás pasando por el proceso. Y yo recuerdo que, como, amén, como dije, cuando yo me convertí, entregué mi vida a Cristo en las la Malvinas, allí en aquel proceso, amén, de transformación, yo tuve una experiencia no, nunca, nunca recibida y la experiencia fue que tuve un sueño y tal vez uno diga pues un sueño lo tiene amén eh, cualquiera pues yo tuve un sueño pero lo, lo peculiar de este sueño es amén que eh, yo comienzo amén a verme en el sueño salir de la institución 1072 y yo comienzo a verme caminando amén hacia el portón de afuera del complejo y en aquel sueño, después que yo estoy caminando hacia el portón, amén, ya, amén, se interrumpe el sueño, y ahora, como me estoy, me estoy viendo en la comunidad donde yo me crié, y estoy caminando, amén, con mi madre, amén, al lado mío, en el barrio donde yo me crié, y entrando por el barrio donde yo me crié, comienzo a ver a mis hijos, a mí, cuando mis hijos vienen corriendo, que se percatan que yo voy caminando, mis hijos no se tiran a mis brazos, se tiran a los brazos de mi mamá, y luego, amén, el sueño me transporta a la casa de mi suegra y ahí me veo en el sueño con mi esposa abrazándome. Luego de ahí, amén, el Señor me transporta el sueño al punto, amén, de amén de sustancias controladas de aquella comunidad. Y cuando yo estoy allí, amén, yo me veo predicando la palabra, pero a mis espaldas había una persona conocida que se estaba burlando de mí. Aquí está lo, lo peculiar del sueño y es que cuando ocurre este sueño en mi vida, en el mismo sueño, sin despertarme, yo le digo a Dios, ¿qué tú me quieres decir con esto? Y cuando yo le digo así, él vuelve otra vez y me retrocede el, amén otra vez al primer lugar. Y cuando me está mostrando que estoy saliendo por la institución penal, me dice, abro las puertas de la cárcel. Cuando me transfiera a la comunidad donde yo soy y me crié, que amén mi madre o mis hijos se tiran a los brazos de mi madre, Dios me dice en el sueño, restauraré, amén, la relación de tus hijos y de tu madre. Cuando yo me veo con mi esposa, me está diciendo, yo restauraré tu familia, tu matrimonio, y cuando estoy en el punto, predicarás mi palabra y se burlarán de ti, pero si permanece, yo te doy la victoria. Eso fue un sueño. Ahí me levanto. Amén. Eso fue en las en, en la Malvinas. Pasan tres años y medio después de aquel sueño. Y después de aquel sueño, yo me veo en la 1072. Yo no tengo, amén, opción de privilegio. Yo no tengo opción, amén, de camabajita como le llamamos nosotros, porque yo había roto todos, amén, los protocolos, todos aquellos asuntos, y no tenía el derecho de ningún ningún privilegio. Pero yo, amén, seguí buscando a Dios. Yo le dije a Dios en un momento dado que no me sacara de la institución penal hasta que yo no estuviera preparado. Que Él me transformara allí en la institución penal para que cuando yo saliera de la cárcel, pueda ser un hombre de bien. Es aquí yo hago cosas nuevas, dice la Biblia. Y yo recuerdo que allí, amén, lo señor llegó mi esposa a visitarme un día. Y cuando llegó mi esposa a visitarme, me dijo, fulana de tal, la fulana de tal que me menciona, yo no la conocía. Pues yo nunca la había visto Me dijo que tuvo una revelación Y la revelación que tuvo fue que Dios le amén, le reveló Que tuvo el 30 de marzo de este año Sale de, de la cárcel, gloria a Jesús Cuando me dijo eso, amén Me habló de fecha, me habló de fecha El, eh, En este año, 2006, amén El 30 de marzo, Dios te abre las puertas de la cárcel Cuando me dijo aquella palabra Aquella palabra yo la atrapé, amén, en el aire Y la hice mía, la, la creí y yo recuerdo, amén, que cuando se acercó el, lo, los días, amén, el 30, amén, de marzo, yo, amén, comencé a proclamar, a consagrarme con Dios en ayuno, en oración. Y, y tengo, amén, a, amados hermanos, testigos, amén, y, y, y partícipe de esta experiencia como nuestro hermano Pastor Luis Bruno, que me acompañó a esos días de ayuno, a ver, habiendo terminado 40 días de ayuno del mes de, de, de enero a febrero, amén, en el mes de marzo, amén, lo invito a esta travesía y, y me acompañe. Y yo recuerdo que cuando llegué, Llegó el 30 de marzo, donde yo había atrapado aquella promesa donde yo había atrapado aquella palabra que aquella mujer de Dios me había enviado a través de mi esposa que yo nunca la había visto que yo la creí desde el día 1 yo recuerdo que el 30 de marzo llegó y yo antes de que llegara ese día regalé todas mis pertenencias yo decía a los hermanos en la fe en el, en, en el, en el edificio 1 donde vivíamos en la caseta cristiana el 30 de marzo yo me voy y todas mis pertenencias yo las regalé gloria a Jesús porque yo creía aquella palabra y yo recuerdo que cuando llegó aquel 30 de marzo que Amén, llegó el mediodía Llegó a las 2 de la tarde Llegó a las 3 de la tarde, las 4 Amén, cuando llegaron las 4 y media Amén, mi, mi fe comenzó, amén Y yo dije, ya las, las sociales están a punto Amén, de irse Y, y amén y, y si yo me fuese de aquí, yo no estoy cumplido ¿Cómo yo me voy a ir? Dios me dijo eso, pero yo recuerdo que ya Amén, llegando a las 5 de la tarde Escucho un, un amén, un nombre a lo lejos Jorge Andino Rivera Amén, Boleta, Amén Y cuando aquel Amén confinado Corre camino, comenzó a, amén, a proclamar mi nombre ahí rápidamente yo dije amén, yo me voy, y yo recuerdo amén, que yo bajé ahí a las sociales y las sociales me tenían la noticia que ya yo sabía, y cuando me dijo, te estoy llamando porque amén, grue el Señor, te bajo hoy para la calle, para la libre comunidad, sale de aquí hoy, amén, grue el Señor eh, amén, me decía, eh, busca tus pertenencias amén, y llama a tu familia, y yo no, yo no tengo que buscar pertenencias, porque yo sabía que me iba y ya a mis pertenencias yo se las delegué a mis hermanos, el, amén, en la fe amén, yo estoy ready, amén, mi familia amén, y salí de la cárcel, amén salí de la cárcel porque Dios prometió salí de la cárcel porque yo decidí servirle a Dios y cuando tú se, amén decides servirle a Dios Dios hace bien Dios cambia amén los panoramas Dios cambia amén las situaciones Dios cambia las eventualidades para amén hacerle entender al hombre que Dios hace bien por eso es que dice la Biblia he aquí yo hago cosas nuevas Gloria a Jesús dice pronto la, saldrás a la luz Gloria a Jesús dice la palabra Jehová es mi, mi, Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de te amorizarme? Gloria a Jesús. Y le quiero seguir testificando: Gloria al Señor, que una vez mi esposo sale. Gloria al Señor, aleluya. Ambos ya creyentes, bendito sea tu nombre Jesús. No se nos hizo fácil, Gloria a Dios, aleluya, el reincorporarnos a la libre comunidad, mi alma adora a Dios, aleluya. Ya que dormíamos en un matrecito, bendito sea tu nombre Jesús, en una marquesina, gloria al Señor. Luego el Señor nos llevó a Santa Cruz, a una casita de madera, mi alma adora al Señor, aleluya. Y así el Señor siguió llevándonos en proceso tras proceso. Gloria al Señor, aleluya. Y hoy le damos gracias, le damos gloria. Le damos honra al Señor, aleluya, que hemos visto al Señor en todas las facetas de nuestra vida. Eh, comenzamos con dos niños, ahora tenemos cuatro, tenemos eh, tres hembras y un varón, gloria al Señor, aleluya, y en todas las situaciones que hemos vivido, en lágrimas, en gozos, gloria al Señor, aleluya en desierto, en bonanza mi alma adora al Señor, aleluya hemos visto la gloria del Señor Dios es fiel, amada Dios es fiel, amada familia, sigue peleando no te canses de pelear gloria al Señor, no te canses de declarar, aleluya las promesas que Dios tiene para con sus hijos mi alma adora al Señor, aleluya pero tenemos que sumergirnos gloria al Señor, aleluya, en su presencia tenemos gloria al Señor, aleluya que vivir para Él, mi alma Adora al Señor, aluya, para que podamos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios hace es bueno, Johanna. Amén. Lo que Dios sabe hacer en la familia, en la vida de los hombres, es bueno. A Dios. Y amén. No simplemente nosotros podemos testificar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que amén. Todo aquel hombre, toda aquella mujer, niño, joven, adulto que se ha entregado en las manos del Señor tiene algo que testificar y que amén. contar Gloria que Dios, Dios ha hecho. Y yo quiero en esta hora hablarle, amén, venimos, amén, con el, la mentalidad, con amén, con el deseo de hablarle a, a, a esa esposa, a esa familia de, de los confinados, amén, a esa madre, a esa abuela, y no simplemente, amén, a la familia, sino a los matrimonios, eh, sino, amén, a, amén, a los confinados, eh, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios cambia, amén, gloria al Señor, eh, lo negativo, amén, lo, lo convierte en positivo, amado, Amén, gloria al Señor, que eh, lo, lo que no es, Dios lo, lo hace, amén, posible Por eso es que la Biblia dice que no hay nada difícil e imposible para Dios Y Dios nos ha hecho bien, amén, eh, eh, pa, padecemos en esta tierra La Biblia dice, amén, que para poder heredar el reino de los cielos hay que padecer juntamente con Él y padecemos, amén, por causa del Evangelio, por causa de negarnos a nosotros mismos y padecemos también por causa de las decisiones que cometemos o tomamos. Pero lo importante es que Dios está con nosotros para guiarnos, para llevarnos al otro lado y Dios es fiel y no es nada de fácil. Amén, gloria al Señor Usted que está ahí dentro de la institución penal Aproveche ese tiempo De buscar a Dios Porque un día yo estoy consciente De que Dios va a abrir Amén, la puerta de la cárcel Dios va a abrir el cerrojo Amén. Dios va a abrir la puerta porque, amén, gloria al Señor, lo que Dios promete, amado, lo cumple. Y, y usted va a poder disfrutar de esta bendición, pero disfrutando de ella, va, va a tener persecución, va a tener problemas, va a tener situaciones. Eh, como decía mi esposa, a ver, salimos de la cárcel y salimos en cero, como la mayoría de la gente sale de la institución penal, amén, durmiendo, amén, en un suelo, en un matre, Así fue que salimos, Gloria al Señor, pero hoy damos gracias a Dios. Ay, nosotros supimos, amén, lo que fue, eh, amén, ir a, a un trabajo en guagua pública. Nosotros supimos lo que, amén, era transportarse en un carro, que yo creo que era más lo que se quedaba que lo que eh, corría. Nosotros experimentamos lo que fue, amén, Gloria al Señor, eh, estar despedido de este trabajo y quedarnos sin nada. Yo recuerdo, eh, mire, son cosas hermosas que, que Dios utiliza para catapultarnos, para para Transportarnos a otro nivel las experiencias que tal vez para ti son negativas y difíciles Dios las convierte en algo poderoso y yo recuerdo que amén cuando nuestro hijo Natanael porque eso fue otra promesa que Dios me dio estando en la cárcel Dios me dijo te voy a dar un hijo varón porque ese era mi deseo y en la cárcel me dio el nombre un día leyendo la escritura amén cuando estaba en Juan ahí metido amén es aquí un verdadero israelita Natanael y yo recuerdo que amén así fue Dios me dio amén ese niño niño, amén, con problemas de salud porque nació, amén, menos de seis meses o seis meses eh, por ahí una libre y pico, y se me murió estando en el hospital en intensivo amén, y Dios lo, lo trajo otra vez y hoy oh, pues damos gracias por él pero, pero aquí lo interesante es que Dios me prometió el hijo y me lo dio y yo recuerdo que yo trabajaba por un, para una compañía ...y estaba haciendo la construcción de, de Paía, de, de Santulce, ...esa extensión y yo recuerdo que... ...amén, uno de los líderes lo forman allí... Eh, ...yo me apegué a él, una persona bien respetuosa y bien responsable, y yo recuerdo que yo me abrí como si fuera mi papá el señor y él sabía de dónde yo venía yo venía de hacer plomería de servicio y yo recuerdo que amén eh, como todo hombre de Dios que amén afirma y profesa con sus labios y con sus hechos que, que es de Cristo eh, yo hacía las cosas allí, no para los hombres, sino para Dios, con mucha responsabilidad, y eso le llamó la atención y me dijo, eh, amén los ojos están puestos en usted y en Lionel, para que sigan trabajando con nosotros y tenemos unos proyectos que vamos a comenzar deseas trabajar con nosotros yo le dije claro que sí y pero como él sabía mi background me dijo pero te pregunto si te ofrecieran trabajo en otro lugar ¿qué tú harías y yo le dije yo tengo que ser sincero y mi sinceridad es que si me ofrecen trabajo en otro lado y amén y la oferta es mejor que la de ustedes yo voy a hacer algo y es que le voy a proyectar amén o le voy a indicar la oferta y si usted me la pueden superar o mejorar o, o igualar yo me quedo con ustedes pero si no me la pueden igualar, ni mucho menos superar, pues yo tengo que irme porque yo soy joven y yo quiero superarme. Pues sabes que eso fue, amén, un, un, un viernes, Gloria al Señor, perdón, un jueves y el viernes yo no fui a trabajar porque tenía una diligencia y el viernes el auxiliar mío me llamó y me dijo, no vengas el lunes que te votaron. Te pues me quedé sin trabajo con un niño recién nacido, una casa que en esos, en ese periodo de tiempo había habíamos adquirido. Una deuda hipotecaria, un hijo, amén, recién nacido, dos niñas más allá más, más jovencita, más, más grandecita, amén, diferentes deudas en la casa y me quedé en cero como uno dice. Pero amén, Dios, amén, tiene los ojos abiertos. Escúchalo bien, he aquí yo hago cosas, amén, nuevas, pronto saldrán a la luz. Ay, Dios no está con los ojos trancados Olvidándose de ti, Dios no se ha olvidado De ti, y yo recuerdo Que, amén, eso fue la catapulca Amén, para que hoy hoy Nosotros disfrutemos, disfrutemos Lo que estamos disfrutando, porque yo recuerdo que Me quedé sin trabajo, por eso es que el esfuerzo Es importante, me quedé sin trabajo Pero no me eché a llorar Me quedé sin trabajo, pero no me eché amén, a morir Y dije, no, eh, vuelvo otra vez para la esquina No, me quedé sin trabajo Y yo recuerdo que aproveché el tiempo De seguir buscando a Dios, de seguir orando, pero cuando llegaba la mañana yo recuerdo que yo preparaba un par de flyers y le decía, aquí hay 50 flyers, Dios, yo no quiero que me llamen los 50, pero, amén, uno que tú me permita que me llame, a su nombre gloria, para yo poder sacar otra vez para tinta y para y para poder invertir en los flyers, con eso yo me conformo Señor, yo recuerdo que repartía flyers todas las mañanas, Gloria a Jesús, hoy nosotros trabajamos para nosotros Hoy nosotros, amén, Señor, eh, amén, somos nuestro propio jefe y le damos gloria al Señor, pero tuvimos que pasar, amén. Pero esto comenzó de dónde comenzó esto, esto comenzó allá detrás de las rejas. Esto que hoy estamos disfrutando comenzó detrás de las rejas, allá cuando éramos unos confinados. Que Dios nos hizo el llamado, aceptamos el reto y nos esforzamos a buscar a Dios. Y no simplemente eso, vemos la bendición de Dios en el ámbito espiritual. Para la gloria del Señor, nosotros pastoreamos una iglesia. Eh, fuimos llamados por Dios, amén, en el tiempo de Dios estuvo un tiempo fugitivo, prófugo, porque no quería ejercer, amén, el llamado del pastorado, porque esto no es nada de fácil amén, y yo sabía que tenía que empezar desde cero, y yo, esa era mi excusa, señor, desde cero tú sabes que, amén, hay que dedicarle tiempo a esto, porque hay que buscar las almas y, y mi excusa era esa, hasta un día que Dios, amén, eh, llegó a mi corazón, Dios conmovió mis extrañas y me llegó, me llevó al local donde estamos hoy ubicados, y yo recuerdo que allí, ese era mi capernaún, en cuestión de trabajo, que cuando antes de esa de yo tener algún trabajo, ahí yo me paraba en aquel, aquel lugar, a esperar que me llamaran para trabajar, algún trabajo que pareciera y yo recuerdo que cuando vi aquel local vacío, amén, comencé a mirar por la puerta de aquel local que era de cristal Y escucho la voz de Dios en mi corazón que me dijo, aquí me vas a abrir me vas a abrir la obra Aquí es que vas a comenzar la obra Y cuando aquella voz, amén, retumbó en mi corazón Eso fue como si rompiera todos los argumentos de mi vida Y ahí, amén, y, y pusiera un anhelo inmenso en mi corazón Y comencé yo a ejecutar para levantarle obra a Dios Y cuando me acerqué para poder, amén, que nos alquilaran aquel local Aquel local, la, la dueña me dijo, no, aquí no, esto yo no lo alquilo entonces yo no lo voy a alquilar, y yo tuve que empezar la, la obra, recuerdo yo que amén en Villa Carolina, y allí amén me sacaron todas las cosas, mira qué tremendo allí amén, llegó un momento dado que vendieron el dueño que me alquiló vendió hacia adelante y no me dijo nada, y cuando vinieron los nuevos dueños yo tuve que montar mis pertenencias de la iglesia, en mis guagua para llevar para irme, pero Dios es justo y allí llegó la nueva dueña y me dijo que tú haces y bueno, me, el Rialto me dijo que me tenía que ir. No, pero para donde tú vas, tú tienes algún lugar. No tengo. Pues tú no te puedes ir. Quédate ahí y haz los trámites. Y amén. Y recuerdo que amén, seguimos. Y, y amén. Y, y, y, y recuerdo que amén, la dueña que me había dicho que no, amén, pues partió. Amén, Se fue de esta tierra porque uno, unos nacen, unos mueren Y aquella persona murió Y ahí pues le dije a mi esposa, ahora es el momento Y se acercó amén, a los herederos Y, los, y, le, y la heredera nos, le dijo a ella Dile a fulano que te dé la llave Y no hay contrato ninguno, arranquen, cojan la llave y hagan lo que vayan a hacer Eso es de ustedes y allí Y hoy estamos allí, gloria a Jesús Dios. Pero ¿dónde comenzó eso? Eso comenzó detrás de los barrotes Eso comenzó, amén, una madre orando, una madre llorando una esposa creyendo, una esposa esperando, unos hijos yendo a la iglesia, unos hijos que mientras papi estaba preso buscando a Dios, junto a su madre junto amén a los nenes en la iglesia, buscando a Dios. Amén, y no buscamos a Dios para que Dios amén nos dé, pero yo creo amén lo que dice la Biblia. Y lo que y lo que dice la Biblia que amén Dios amén, Dios el que siembra, mire qué tremendo, el que siembra eh, cosecha oh, yeah. esa es la naturaleza de Dios tú siembra para la carne de la carne tú vas a cosechar Corrupción. Tú siembras para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna Así que la naturaleza de Dios es que si tú buscas a Dios Dios te va a honrar Si tú buscas a Dios, Dios te va a bendecir Si tú buscas a Dios, Dios va a abrir puertas si, si tú buscas a Dios, Dios te va a ayudar ¿Eh? Que Dios tiene misericordia De, que no tiene, de, de quien no, busca, no lo busca Pues claro que sí, porque Él tiene misericordia De quien tiene, Dios. de quien quiere tener misericordia Y Él, amén, permite Estas esta eventualidades en aquel que no, no le sirve a Dios Porque Él tiene un plan y un propósito Y es, amén, atrapar a ese inconveniente eso, es atrapar a ese apartado, por eso yo te exhorto en esta hora, madre, por eso yo te exhorto en esta hora, confinado, esposa, busca a Dios, no temas, mire lo que le dijo Isaías, a Dios, amén, por medio de los labios de Isaías, no temas porque yo te redimí, <ríe> Ay, yo, yo no sé si tú entiendes en esta hora, Ay, no vinimos, no venimos a brincar ni a saltar, yo quiero que, amén, usted entienda ahí detenidamente esta palabra, que no es mía, esta palabra es de Dios. Dios está utilizando estos labios Dios está utilizando esta boca para decirte No temas Porque yo te redimí Mío eres tú <ríe> ay, Cuando tú pases por las aguas no te vas a negar Cuando tú pases por, el, por los ríos Tú no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar Ni las, ni las llamas van a arder en ti ay, Tú tienes que entender Que mm, ay, el que está con, de tu lado Se llama Jehová de los ejércitos El mismo amén, que eh, le interrogó Moisés a él ¿Qué voy a decirle amén a los, a los israelitas? ¿Qué le voy a decir a mis hermanos? ¿Quién me envió? Y le dijo, dile a ellos que yo soy te envió. Ay, yo La siento a Dios. a Dios. Dile que yo soy que te envió. Y entonces el yo soy te está diciendo, mío eres tú. Yo te redimí, te puse un nombre. Yo te he puesto un nombre. Antes te habían llamado de diferente manera, pero ahora te están llamando Siervo mío eres. Victoria, Ay, antes te decían un apodo, antes te decían y pensaban de ti. Ese no va a cambiar. Eh, antes decían Amén, esa mujer bendito, tanto que sufre detrás de ese hombre y ese hombre la va a seguir siendo sufrir, la va a seguir siendo su sufrir. No, te llamaban así, pero ahora te están diciendo mío eres tú. Yo te redimi yo te lavé con mi sangre yo te transformé yo te he hecho un redimido, ahora tú eres una nueva criatura, ahora aquello que amen, pasó aquello que surgió ya pasó y yo Amén, comencé una restauración en tu vida y tú lo estás viendo tú estás viendo las experiencias que tiene detrás de los barrotes eh, eh, mujer, amén madre, tú estás viendo las experiencias que tú estás teniendo aún en la libre comunidad con tu hijo allí en la cárcel, lo que pasa es que amén le espera, desespera como como dice el refrán, a la gente no le gusta esperar, pero espera en Dios, confía en Él, y Él hará, ríndete en Él, amén, despréndete amén, de todo aquello que te pueda amén, Señor, de tener en el Evangelio, en el camino, en la confianza en Dios, amén, y ríndete a Él, confía en Él, porque Él amén, va a ser Amén, solamente, amén. Tienes que creerle a Dios. De esto se trata, de que tu confianza vaya por encima de lo que tú puedas estar viendo, que tu confianza vaya por encima de lo que tal vez tú estés, amén, sintiendo, amén y experimentando, porque hay cosas que son reales. A Dios. La realidad es esta. Mira, yo he aprendido que la que la fe no niega la verdad. Eso es la real. La fe no niega la verdad. Eh, si esa pared está ahí Yo no puedo decir porque tengo fe no está ahí Hacerme el ciego No, la verdad es que está ahí Ahora, por encima de esa verdad Hay otra verdad, ¿cuál es? Jesús. Que Dios derrumba esa pared. Gloria, Gloria a Dios. A Dios el... Por encima de uno que es alto, está uno que es más alto. Pero por encima de ese que está alto, hay otro que, Gloria amén, se llama a el Altísimo. Amén. Mi, mi fe no va a negarle una verdad. Tal vez tú estás experimentando lo que estás experimentando. Y punto, es una verdad. Pero por encima de eso que tú estás experimentando, hay un Dios, amén, que hace de lo imposible posible. Gloria. Hay un Dios que hace de eso que está ocurriendo, amén, que no suceda más. Gloria a Jesús. Gloria. Porque el Dios que tú le sirves no necesita un medio para sanarte. El Dios que tú le sirves no necesita, amén, una institución bancaria para darte un par de pesos. El Dios que tú amén, le sirves no necesita que se paren por ahí alguien para que te transporte de un lado a otro. Ese es el dueño de todo. Amén. El mundo y su plenitud es de Él y lo que Él habita. Así que, amén, nosotros le servimos a un Dios grande. Y si tú pierdes la confianza, la fe, lo pierdes todo. Por eso fue que lo di, le dijo a los discípulos, no, él, tú tienes que tener fe. Si no tienes fe, amén, es imposible agradarme. Tú me quieres ver mover, yo siento algo Gloria lindo aquí. Tú me quieres ver mover, amén, pues tienes que tener fe, porque sin fe, amén, no, no, sin fe no, no me vas a ver manifestarme. Sin fe, la, la, el impedimento de tú no confiar, amén, el tú no confiar tiene un impedimento, y no me vas a ver obrar, pero si tú confías en mí, tú vas a ver cómo yo voy a hacer. Tú vas a ver cómo yo Muy me bien. voy a manifestar. Por eso hoy confinado. Por eso hoy, amén, eh, eh, a, a hermanos que están detrás de, la, de los barrotes, valora lo que tú has, en lo que tú has creído. Eh, y si tú no has creído en Cristo de la gloria Conviértete hoy gloria, Valora lo que tú has creído Créele a Dios Sigue buscando a Dios eh, eh, Confinado Valora tu, a tu familia A tu madre A tu esposa Madre Esposa Sigue para adelante No te detenga Amén ha, ha, ha habido algo que te ha amén, Causado detenimiento Amén Sacúdate del polvo Amén Límpiate las rodillas paralizadas Amén, endeble, ponte de pie Y busca a Dios Gloria, Que tú no has buscado a Dios y tiene uno allá detrás de los barrotes Este es el tiempo, acércate a Él Cree que le hay Que Él es galardonador de los que le buscan Y acércate a Él y tú vas a ver Amén, el cambio poderoso Que tal vez tiene que estar un tiempo allí Está bien, amén Vamos a ser pacientes y vamos a esperar Pero a lo que ocurre eso, tú vas a ver la bendición Que va a fluir en ti Gloria, El Jesús. cambio que va a fluir en ti, que va a ver en ti Y qué mejor que eso, ¿ah? ¿eh? que mejor de que Cristo esté en su corazón porque vuelvo atrás, no vamos a buscar a Dios para que Dios me saque el nene de la cárcel, no voy a buscar a Dios para que Dios me saque a mi esposito de la cárcel amén, no, vamos a buscar a Dios porque creemos que necesitamos de Él porque, amén, hay un, hay un cielo que ganar y hay un infierno que Gloria, perder Jesús. y después de ahí, entonces vienen las cosas que Él añade ¿eh? busca el reino de Dios y su justicia dedícate a buscar la presencia de Dios y lo otro Dios lo va a añadir que otro, bueno pues va a coger a tu esposito y le va a poner vergüenza, va a poner a, va a coger a tu hijo, amén, y lo va le va a ordenar sus pasos, ve, porque es que la Biblia dice, amén, que él ha fijado sus ojos sobre ti y sobre tu hijo, sobre tu familiar él ha fijado tus ojos sobre él, entonces, y te hará y te hará entender y te enseñará el camino que tú debes de andar Ve, Él te ha puesto ahí delante, amén, para que tú comprendas de que Él tiene planes y propósitos contigo. Así que nos quedan cinco minutos y estamos más que agradecidos, sí, amado, bien. más que agradecidos de esta oportunidad porque yo sé, amén, que Dios nos tira al aire. Sí, okay. Yo sé que, amén, hay alguien, hay, hay aunque sea uno, uno solo, ha recibido esta palabra Gloria. y no simplemente la ha recibido, va a ver el fruto de ella. Pastor, y yo estoy confiado de eso. Así tenemos una estamos por más acá. que agradecido. Eh, tenemos a algunos hermanos que se han comunicado a través de teléfono, también a través del chat y a través de Facebook. Tenemos a un oyente de Santurce que pide oración para mantener su empleo. Tenemos también a Rafael Josiel Vera que eh, pide la oración también para que Dios se glorifique. Tenemos también a Mayra que pide oración por su hijo. Tenemos también a Paula Viera, que pide por su esposo, que está confinado en la Federal, abimael Morales, por fortaleza, liberación y por su matrimonio. Brenda Pizarro le da gracias eh, a los pastores por reconocer el esfuerzo de las esposas de los confinados y pide oración por su esposo, Luis Oscar Rivera, que está confinado en Bayamón. Tenemos también a Abigail de Río Piedras, por paz y por situación con su vecina, para que Dios la liberte. Anónima por Restauración de Matrimonio, Luis Cruz de Carolina, le saluda. Él dice que era parte de la iglesia donde ustedes perseveraban anteriormente y pide oración por su esposa Elba y por él. Norma Cruz del pueblo de Carolina pide por su hijo que está confinado, dice que está escuchando el testimonio, un testimonio real y hermosa palabra. Dice, aunque mis ojos no lo vean, él es un siervo de Dios y sigan hacia adelante con ese hermoso ministerio. Hay un anónimo que desea reconciliar su vida con el Señor. Eva Nieves también le saluda, eh, dice, aleluya, bendiga el Señor a sus siervos, gloria a Dios. Norma Cruz de Carolina dice, son 16 años y solo Dios sabe todo lo que he sufrido. No solamente él está confinado, la familia también lo está, pero Dios ha sido mi fortaleza y sigo creyendo que cuando eh, sea su voluntad va a salir, cuando sea el tiempo de Dios. Así que saludamos también a los hermanos que están conectados a través de el Facebook de la emisora que también estamos transmitiendo la programación así que saludamos a Aracelis Carrasquillo que dice también se reconcilia con Dios eh, tenemos también a, eh, nos pide por las mujeres maltratadas, ella es de Carolina Reinaldo Tellado dice Dios les bendiga, Damaris Olivo se está gozando también Gloria de Muñoz eh, que pide la oración por su sobrino que lo operan el 15 de febrero eh, está en sillón de ruedas también Margarita Rodríguez, desde Alabama, le saluda. Mari Angie Andrades eh, Corres, también dice Dios es bueno. Hilo Moreno, eh, Moreno Torres, dice Cristo transforma. Jorge Rodríguez, también se está gozando. Eh, Glenda Liz, también saluda y felicita. Mirella de León, por liberación reconciliación para la vida de Alexander Suárez. También Lisa Carrión, dice saludos de parte de la familia Calderón. Sus pastores... Jorge Andino y Joana Correa, que Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Carlos Cruz Lugo dice un abrazo, les felicito por el programa, me gozo. Julián, eh, Rosa y Mili también dice, Dios les bendiga. Glendalis, Dios bendiga a mis amados pastores. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, a toda esa audiencia que, amén, de alguna manera u otra, eh, enviaron sus mensajes. Abrazos, saludos, eh, hacia adelante, las madres que escribieron, amén, eh, las esposas. Eh, confíen, confíen en el Señor Los hermanos que, amén, siguen Este ministerio, amén, que siguen Esta emisora, amén Confianza en el Señor, es lo que Él quiere Y amén, eh, vamos a ver Las manos del Señor, estamos agradecidos eh, De este ministerio, amén en, en su mano está el poder, del Pastor Carlos Damián Nuestro hermano, amén, Evangelista Julián Rosa Vireya Por la oportunidad que nos han concedido Y yo sé que, amén, eh, eh, las Madres, la familia, los confinados eh, Han recibido, verdad, la palabra del Señor, que ese es el objetivo de que esta emisora pueda transmitir, amén, una palabra de verdad, una palabra que hace bien, así que agradecido Nuestras oraciones para todos ellos Y amén, quedándonos un minuto Vamos a clamar para que Dios se glorifique Ay, Dios. De manera especial Padre eterno, Dios de poder Señor en estos momentos te damos gracias, gracias, te gracias. gracias Y presentamos y todas esas peticiones Hermanos, aleluya Que el el señor, envían que petición tu la, ante tu presencia van, Las hermanas que se reconciliaron Contigo, Señor Abraza la fuerte, Dios mío Y permite que te sirvan, Que busquen una iglesia de sana doctrina Señor amado Te pido por los confinados, Señor Los confinados, las madres los familiares, los amigos ayúdalos Señor a vencer con este proceso Señor amado, te pido Dios mío Señor por aquellos hermanos de la fe, la iglesia Dios mío Señor, de Jesucristo que está pasando por momentos difíciles extiende tu mano de poder y de, y de misericordia y obra a favor de cada uno de ellos Señor amado, te pido por el ministerio Dios mío Señor amado de los hermanos de este programa Señor, fortalécelos ayúdalos y dale la dirección Señor amado, te pedimos todas las cosas Señor sabiendo que tú eres poderoso para hacerla, Señor fe. amado. Gracias, Gracias, Dios mío, por este ministerio Gracias, de faro de santidad. Te lo pedimos todo en el Blue nombre poderoso de Jesús. De Jesús. Amén, Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y